Me parece que digamos, la posibilidad de escucharse los autores y de conectar con personas que no son del círculo de la literatura es una de las funciones de este tipo de eventos y me parece que lo cubren. ¿no? La cuestión de venir a escuchar y de escuchar la diversidad, ¿no? Este, y no tiene que ver con esto me gustó, esto es bueno, es otra cosa, ¿no? es el fenómeno ese de la, de la palabra circulando, no como moneda de cambio, sino como un tipo de energía diferente, ¿no? incorporativa. En los últimos años me ha pasado, por ahí, que la atención hacia mi laburo se dio más afuera, en el exterior. En México, en España, en Brasil. Tengo como un puente, a través de la traducción, con Brasil, ¿viste? de intercambio con autores y editoriales de allá. Que también son marginales en su contexto. Es decir, la poesía tiene esa cosa ahí por los costados. Eh, que a mí me parece que es como paradójicamente central, digamos, creo que la proliferación es buena en la medida en que traiga mucho precisamente no y ahí siempre uno va a poder, digamos, realizar una buena pesca como lector, como escucha, como, como y digamos el desafío de seguir aprendiendo también en la multiplicidad, ¿no? Siempre va a haber algo que te va a sorprender, que incluso va a ir en contra de tus gustos o de tu, o de tu alcance y bueno, esos desafíos creo que son parte de la, de la cuestión, ¿no? De eso se trata para mí, del juego de trabajar con la resonancia, con, con la experiencia de la palabra como una materialidad, ¿no? como una dimensión matérica. Y en ese sentido siempre estoy trabajando, porque ya sea desde la escritura, o desde la traducción, o desde la performance, en colaboración con músicos, o con imágenes, ¿viste? siempre estoy en esa. Así que no es que haya algo para el futuro, sino que siempre estoy más o menos en una especie, trato de estar en una especie de presente, digamos, en la cuestión del, de la... porque para mí la palabra tiene que ver con despertar, ¿viste? con estar atento, ¿no? Entonces, bueno, es el intento de la atención.